Hola chicas, buenos días, yo soy Mercedes y este es el canal de Susurro del Papel. Su, su, su, su. Eh, vengo a enseñaros una colaboración que me acaba de llegar, aquí está, Mira, pero es que no pone de dónde venía, entonces no he abierto para mirar el papel, pero no traigo el papel y entonces, bueno, pues lo voy a abrir allí comer en la mesa con vosotros, veis, pero ya sé de dónde viene y, de... y os voy a enseñar las cositas que me han mandado sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar, cuando estoy con susurros, yo me dado del tiempo me siento distinto porque puedo crear. A mí me habían mandado un correo electrónico Google diciéndome que qué tal me había ido con. Y yo dije, si sí, yo no tengo nada de. Porque ya no me acordaba. Y sí. Y... y por lo visto, pues sí venía de camino y se adelantó el correo. ¿Veis? Todas las cosas que me han mandado. Y vamos a pasar a verlo. Venga, vamos a ver. Eh, vamos a empezar ya sabéis que esta es una tienda que tiene de todo pero a mí lo que más me interesaba de esta vez he cogido muchísimas cuentecitas mira estas por ejemplo traen un montón de muchos colorines y son ay, para poner son florecitas ¿eh? mira para ponerle a las bolitas por encima vale tienen que ser una bolita que no sean muy grandes, yo creo que de 6 traen un montón yo creo que de 6, porque estas mira, estas las tengo aquí y yo creo que estas van a ser grandes, que, y estas ¿de cuántos milímetros son? a ver, estas son estas son que trae 13 gramos pero no ponen los milímetros bueno, pero por ejemplo, para verlo eh, mira estas son grandes ¿Veis? tienen que ser más chiquititas que esta. esta es una cuenta que yo he cogido al, al azar que tenía por aquí encima, pero tienen que ser más chiquititas que esta. Yo creo que esta es de 8. Así que te, deben de ser como de 6 o algo así, porque si no, son grandes. Y, y es para que la cuentecita, pues quede, a ver, que los petalitos queden sobresal, sobresalientes, abracen a la cuentecita, a la Pero son muy bonitos, ¿eh? Mirad en cuántos colores. que más? Me han enviado... Estas mariposas, mirad qué chiquitinas son. Son súper chiquititas. Voy a abrirla porque es que son tan pequeñitas. Ay, a ver. Vienen así con la alas un poquito doblada. Ve, Mirad qué chiquitinas. Esto es chiquitito y mirad qué chiquitita. Y, y no llevan agujerito. Es decir, estas son para pegarlas. Porque, ¿ves? No llevan agujerito por ningún lado. Y son tornasoladas. Y bueno, mira ha dado la casualidad que todas han salido casi del mismo color. ¿Veis? Pero hay más. Hay naranja, hay verde. ¿Veis? Hay más rosa A ver, mira, por ejemplo. A ver, ¿lo que pasa es eso? Que no, bueno. mira está azul. Esta que es como un rosita más claro. ¿Veis? Vamos a ver. Esta que es naranja, ve ¿Veis? O roja, depende de cómo le dé la luz. Son muy bonitas y muy chiquititas. Y estas irían pegadas porque no traen agujero. Mira, esto se mueve. Vamos, más que un garbanzo, la boca un viejo. Ahí. ¿Veis? Mirad qué chiquititas son. Vamos, son súper chiquititas. Mira, pedí esto, que son arandelas. Vienen en, engastados en un hilo de pescado. Tienen de muchos colores. Es, es Fimo. Mirad. Veis. Y bueno, yo creo que trae que más de un mes. Más de un mes. No, 60 centímetros puede ser. 50. Me dirá. ¿Veis? Y vienen un montón porque son chiquititas y son de Fimo, ¿eh? Son muy chulas. Pues esta también me la han mandado. Más. Mirad. Pedí esta. Eh, son florecitas, también de fimo. Vienen también engarzadas en un, en un hilo de pescado. Vamos a abrirla. Tienen unos colores súper vivos. Mirad, para verano. Qué bonita. Y trae de todos los colores. Hasta blanca. ¿Ves? Igual. Mirad. Vienen en estos colores. Muy vivos. Me gustan mucho los colores así fuertes para el verano. Muy alegre ¿Qué más? Mirad. Pedí esta hojita, que no son chicas, son grandecitas. A ver, me la mandaron random. Quiere decir que como a él le vino bien, voy a quitar esta, echarla a un lado. Mirad. Y son muy chulas, ¿eh? A ver, en blanco quizás como son sobre blanco, mejor que sobre gris. Mirad, ¿veis? Y yo creo que, que son muy monas. Mirad la hojita. Y tienen un tamaño bueno, ¿eh? Y estas sí, llevan, llevan el agujerito. Mira todas las que vienen. Que vienen un puñado. En un montón de colores. Que son súper chulas, ¿eh? Y son... Vamos, que yo creo que... Hace algo... Está guay. Mirad, me han mandado en esta cajita... Estos son los terminales de las cuentas. También para abrazar las cuentas. Vienen cerrada completamente, ¿veis? Y vienen en esta cajita de plástico porque son muy chicas. Que ve que bien, bien embaladas. Eh, vienen en esta bolsita de plástico porque esto corre el riesgo de abrirse. Y ya ves para recoger esto, pues más o menos como la purpurina. Pero es que me parece que dentro vienen metidas a su vez. Sí, no me equivoco, mira. Vienen muy bien, ¿eh? Vienen metidas, a ver cómo se abre esto, ¿Ve? no me equivoco, vienen metidas dentro de otra bolsa, mirad qué bonita, aquí viene el ciento y la madre, porque son muy muy muy chiquitinas, o sea, muy finitas, y entonces vienen como lo, los papelillos de las magdalenas, que cuando se separan a infinidad, pues igual, mirad qué chulo, ¿Ve? y vienen en esta bolsa, muy bien, un 10, para, para este embalaje. ¿eh? Muy, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Mira esto. Que no se ve lo que es. Porque viene. veis Que viene con un plástico cerrado. Muy, muy bien. Un plástico y de pompita. ¿eh? Ah, ya sé lo que es. Mira. Son estos vasitos. Vienen cinco. Y con la pajita. Y, y son charm. Son de cristal, ¿eh? Por eso venían en... Mirad qué bonito. Este lleva aguacate, naranja, rodajitas de sandía. Esta que lleva naranja. Y esta, bueno, no sé lo que será, pero... bonísimos Qué bonitos son. Son muy, muy bonitos. Me gustan mucho. ¿Veis? Y vienen cinco. Y me parecen que vienen son muy bonitos y aparte vienen muy bien embalados ¿eh? es una pasada lo bien que vienen embalados y se sostienen de pie mira chulísima ¿eh? me gusta son en 3D total de estas yo tengo tengo tarritos de inyecciones y voy a ver si lo hago yo porque esto también se puede hacer ya estoy viendo cómo está hecho veis con resina blanca transparente vamos y yo creo que lo que pasa es que mis tarritos son más grandes, pero bueno, ¿qué más da? Pues, ¿qué más? Vamos a ver qué más. Mirad, entre dos con brillantito, traen dos, 4 6 8 10 Porque tú puedes pedir las piezas que quieras, puedes pedir lo mismo 10, lo mismo... Entonces, pues, para pedir un poquito más, para que hubiera un surtido, pues yo pedí poquito, bueno, de 10 unidades. Y esta también son random, quiere decir. Que lo mismo, ve, A ver si ha quedado alguna. Mira, esta por ejemplo es un verde agua. ¿Veis? Este es otro tipo de verde. Bueno, pues ya no sé. A Mira, en negra, en naranja o en rojo. En rojo. Mira, qué bonita. Son chulas, ¿eh? Qué bonita. Y ya, pues vienen muchas. El mismo verde que antes. No, este no, si este no. sí, estas dos son iguales, dos verdes, otra negra, otro verde, tres. Esta sería el verde agua que también trae cuatro. Bueno, pues como a él le ha venido bien mandarlas, yo creo que como las cogen, las manda. Y bueno, son chiquititas, pero son chulas eh en dorada. Tengo que decir que esto es para lo engarzarlo y lleva cositas doradas. ¿Ves qué mona? Son súper chulas. Y las mismas, pero en plateadas, ¿veis? Para engarzar, bueno, pues con cositas en plateado. Y también viene, uy, está muy bien cerrado. Esta bolsita cierra muy bien. Y también vienen, pues, de varios colores. Trae también 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Mira, en transparente, en azul, azul, azul marino. Otra en negro. Sí. Azul marino, transparente, negro. Ahí esta en granate. Qué bonita. Oh, no te vayas. Está en amarillo. También es que al engarzarlo, pues está también en amarillo. Esta es un color mmm, ámbar. A ver... Esta es transparente también, sí. Esta es amarillita. Y esta en transparente. Pues muy bien. Y trae bien. Muchísimas gracias. Y viene súper guay. Ya os digo que esta tienda tiene de todo. De todo, de todo, de todo. Vamos. Mmm, porque, porque no puedes pedir más para la colaboración. Si no, vamos, vamos. Mira, otra clase de hoja. vale También son de plástico. Viene... También en colores random, pero estas, mira, ¿ves? Son más grandecitas. En rosa, en azul, en verde, en, en ámbar, pues no sé, en amarillo. Mira este lila, que, o en añil, mira, este qué bonito es. Precioso. Pues mirad todas las que vienen. Vienen un montón. Qué bonitas. Estas son espectaculares, ¿eh? Son un poquito más grandes, pero son muy bonitas. ¿Qué más? Mira. Son argollas de aluminio, ¿vale? Y traen el ciento y la madre, pero son argollas y están muy bien. Y son de aluminio, ¿eh? Estas no vienen pintadas, estas son de aluminio. Es decir, que si son más maleables a la hora de coger las tenacillas para abrirla y cerrarlas, también hay que tener más cuidado porque si pega el tirón se abren antes, pero el tamaño es muy bueno y quedan muy chulas, teniendo cuidadito. Hombre, para un llavero yo no la pondría Porque yo seguro, seguro, seguro, seguro Segurísimo que lo pierdo Que se me enganche y lo pierdo Pero por ejemplo, para un lomo de un álbum Que no tienes que darle tirones ni nada Simplemente un adorno Pues yo creo que queda muy buena. Mirad, volví a pedir tipo Pandora Ay, me da manda una de cada color Ah, yo creo que se ven, eh, pero bueno A ver, vienen en amarillo Mirad en amarillo, en azul, en un rosa, lila, en negro y en un rojo. Son muy bonitas. Y esta tienen el agujero, pues eso, para tipo Pandora. para que Son bastante, muy, muy, muy chulas y muy aparentes. Estas para, para los bolígrafos quedan ideal. Quedan súper bonitas. Mira, otras. Y estas parecen caramelitos. Son igual, tipo Pandora. Y aquí me manda dos naranjas dos marrones, un azul, dos rosas y tres negras, ¿veis? Y son súper bonitas, estas me gustan mucho. Mira, pedí estas eh, colgantes de perlitas que ya vienen engazados, llevan su terminal arriba y ya, Mira, me lo han mandado también tipo rando, ¿veis? Cuando digo el, el terminal me refiero al sombrerito, Mira que ahí ya lo lleva puesto el sombrerito y el ganchito y por debajo es el plano el, el alfilerito que es plano son en dorada tienen un oriente muy muy bonito que parece que son metalizadas y son espectaculares, la verdad es que sí y vienen de un montón de colores yo creo que vendrán unas 20 1, 2, 3, 4, 5 unas 25 puede ser o 20 mirad qué bonitas son son súper bonitas eh me gustan mucho, ¿qué más? pues mirad, pedí estos separadores que yo tengo, muy poquitos vienen yo los tengo, los tengo en plateado, pero aquí vienen en oro rosa y en dorado viene una sola y en oro rosa vienen una, dos, tres y cuatro, las demás plateadas, plateada es la que yo más tengo y esta que viene en dorado y son separadores para cu entre cuenta y cuenta estas, las que yo tengo, no me cogen por el punzón, escrapero. Entonces, eh, le agrando un poquito el centro con, con unas limitas. Con mucho cuidado porque parten, ¿eh? Y son muy bonitas. Son muy, muy bonitas. ¿Qué más? Mira, tipo Pandora. Otra. Estas son como marmoleadas, ¿vale? Esta, esta, esta, esta o esta. No sé... Mmm, después... Estas tres azules que tienen efecto, parecen de madera, la verdad. Y estas negras que también, que parecen de madera. Vamos a abrirlas. A la de una, a la de dos y a la de tres. Sí, que son de Son creo que madera. Vamos a verlas. Uy, uy, uy. No, estas no son madera, ¿ves? Que vienen como marmoleadas o craqueladas. El efecto craquelado. Estas dos verdes. Esta que es marrón, que también viene igual. Y estas dos, que esto es efecto mármol, sí o sí. Y después vienen esta que aunque también lleva que no se va a ver porque me cuesta a mí verlo desde aquí, lleva así como, pero no se ven porque son muy oscuras. Estas se, quizás se ven un poquito más las venillas, ¿veis? Pero casi no, casi no que no se ven. No son de madera, ¿eh? No. Parecen, pero no. Yo creo que es plástico. Pero está muy bien hecha. La verdad es que el diseño lo imita muy bien. En esta parecen. Tienen brillo, pero parecen. Será por la pintura. Más mates que esta. Esta tienen más brillito. ¿Veis? Muy muy chula. Estas son muy bonitas también. Tipo Pandora. Mirad, otra tipo Pandora. Mirad, qué bonita. Estas llevan en una misma perla varias colorines y parecen de cristal. Traen cinco. Y bueno, tengo los dedos hechos polvo. Es que estoy... Pff, mira, qué bonita. Esta es preciosa. Esta en verde y en tono. lilas. esta y esta es igual. Y esta. Y esta muy parecida. No es la misma tonalidad. Este es amarillo y este es más ámbar. Pero... Son muy bonitos y parecen cristal. No lo es tampoco, si no pesarían mucho más. Yo creo que. Pues no sé si esto será cristal, ¿eh? Pero yo creo que si fuese cristal, puede ser que sí. Que Su peso sería más grande, pero mirad qué bonitas. Son preciosas, ¿eh? Estas me encantan. ¿Qué más? A ver. Vamos a ir sacando. Mirad. Esto es, me creí que eran más chicos, pero son enormes. Son igual, para las cuentas grandes, son de plástico. Para ponerle, ve Y vienen en un montón de colores. Para ponerle, pues, como llevan estas. Y llevan puh, un montón de colores. Mira, y hay más, ¿eh? Hay amarillo, hay rojo. Mira. a ver si puedo. Mira, hay como esta especie de rosa. Este lila, a ver. amarillo, nada más que amarillo y rosa. Este, ¿veis? Y son súper bonitos. Pero es que yo tengo unas cuentas ahí muy grandes. Que ahora le vamos a dar uso. Y ya pues le, lo podemos combinar con esto. Vamos, lo vamos a combinar con esto tapadera de o embellecedores de cuenta veis, mira, como esto se pone así, arriba como esta, y yo creo que a esta a ver, lo que pasa es que, mira ya le, ya le casi casi que le entra y esta yo creo que son de 6, así que todavía yo creo que para esta tendrían que ser más chiquitas ¿qué más? Eh, mira son estas mismas flores, pero en transparente, mira cuántas vienen, vienen ¿eh? un mogollón, ¿eh? un mogollón. Vamos a abrirla, son transparentes, son imitando el cristal. Mira, a ver, esto para allá. ¿Ves? Esta es transparente. Ay, mis dedos, por Dios, que no soy capaz de darle vuelta. Y esta es, por ejemplo, en rosa. En azul, en lila... ¿Veis qué bonita? En amarillo... Hay muchísimos tonos, mirad. Bueno, pues será por falta. Son preciosos. Qué bonitas son. Y son del mismo tamaño que estas. Son exactamente igual. Muy bonitas. Muy chulas. Pues esta también me lo enviaron. Pues ya sabéis que todo esto lo podéis encontrar en... Mirad las colitas de pesca, pescado, sirena. Ay, a ver, son de plástico, son matizados y tienen eh, reflejitos dorados. Mirad, qué bonita. Mirad, qué bonita. Cobre, oh, qué bonita. Mirad, qué bonita. Estas son espectaculares. ¿eh? Son preciosas. Mirad, qué bonita. Son muy bonitas. Y todavía hay más en el sobre. mirad. Son preciosas. Aquí hay 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues 11 han entrado. Son súper chulas, ¿eh? Qué bonita. Parece cristal. Es plástico. Pero, y además está muy bien hecha, ¿eh? Muy, muy bonita. Estas. Qué bonita. Es esta. Qué más. Mirad, yo pedí en AliExpress de esto. Porque aquí no había. Ni, yo no lo había visto por ningún bazar. Lo he visto a otras compañeras. Y se lo he visto a mucha gente, pero yo no. Y aquí tuve la oportunidad de comprar. Vamos, una tira. Y mirad, ya las tengo. ¿Veis? Y esto es como. Parece como cerámica, la verdad. Qué bonita para Halloween mira qué chula, son monstruosamente chulas y trae un montón porque la otra me trajeron 6 y con 6 ¿qué haces tú con seis? anda ya y yo dije menudo robo la verdad porque es que pff, yo me esperaba que hubiese más y trajeron 6 y mira y ahora ya tengo de más y de más colores ¿eh? ¿Mm? son espectaculares me encantan ¿Qué más? <coughs> Mira, pedí esto, que si os digo la verdad, no me acuerdo lo que es. Vamos a ver. No, no me acuerdo. Ah, esto para poner aquí un dibujo. Yo tengo, tengo en oro rosa, <coughs> pero no tan grande. Estas son muy bonitas y traen cinco. Qué bonitas. Y vienen con sus cabujones para pegarle encima. Y los cabujones son de cristal. ¿Vale? Y traen los cinco. Que entrarían ahí. ¡Qué chulo! Me han encantado. ¡Qué bonito! Y además, como es cristal... mira ellos lo han puesto... En una bolsita de pompita. ¿Vale? y Ya sube todo esto en esta bolsita. Así. Ah, o sea, es que viene de bien. La verdad es que sí, ¿eh? Vamos, así no hay peligro... De que se te rompa. Y además, otra cosa. Que el vendedor que sabe que está vendiendo un artículo de calidad, pues procura que te llegue bien y no roto. Entonces, en el packaging también se ve el tipo de vendedor, ¿eh? Lo digo porque muchas veces vienen los paquetes de, de allí y vienen y te llegan, pues claro, uno partido o le falta algo. Entonces hay que cuidar también esto mucho. Esto dice mucho del vendedor, ¿eh? De la casa que te está vendiendo. Mira. Otras maripositas no tan chicas como estas que son casi casi, mira qué chiquititas, estas son más grandes y estas no sé si tendrán para pegar o para colgar, estas sí tienen para colgar, mira veis que son más grandes que las otras y llevan como purpurina, veis matizada o blanca, mirad, en roja, mira esta rosa qué bonita, lleva dos tonos, mira en lila, ¿Ves? y traen muchísimas en azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 muy, muy bonitas ¿eh? estas también me gustan mucho voy a dejar una al lado de esa aquí. que no sé si se verá o no se verá porque son muy bonitas la verdad es que sí ¿qué más? bueno, vamos a ir viendo más Mirad qué bonita, me encantaron, son de esmalte y creo que no traen agujeros que son para pegar, pero yo soy una forofa de las margaritas y me encantan. Mirad, en naranja, en verde min, en blanca, en azul y en rosa, Cinco. y no se cuelgan, esto para colgarlo le tienes tú que hacer ganchito porque no se cuelgan o pegarle algo o algo. Para pegar, simplemente. Y son espectaculares. Y el tamaño es ideal, ¿eh? Qué bonita Son preciosas. Qué bonitas. Son muy bonitas. Lástima... Ah, sí, mira. Digo, lástima que no voy a venido una blanca. Mírala. Son espectaculares, ¿eh? ¿Qué más? Vamos a ver... Mira. Otras campanillas para meter cuenta. Más grande todavía. Y... Traen un montón, a ver, son transparentes, lo pongo aquí, mira, ¿veis? En comparación son mucho más grandes, ¿veis? Y estas por ejemplo, a ver, sí que entrarían, ¿veis? Esto habría que sacarlo por allí, ¿veis? Que sí que entrarían y quedarían súper bonitas. Qué bonitas son. Y traen, pues yo qué sé, en verde, en fucia, en naranja. Mira, qué bonita. Esto me recuerda a los colores de cuando yo era niña. Los, los juguetes venían en estos colores: en azul, en amarilla, naranja. No, esa es amarilla, creo. Y en rojo. ¿Veis? Mira, a ver este rojo, es que hay por aquí esta esta es la naranja ¿no? ¿ven? vienen un montón de tonalidades mirad cuántas son enormes la bolsa, vamos, me encanta y esta esta es más fácil encontrar cuentecita, porque ya veis que le entra perfectamente para engarzar Lleva ahí el agujero, que también es un agujero aparente. Yo creo que no vamos a tener problemas. Y sigo enseñando. Ah, mirad. Le di unos lazos que son descomunales. Yo, Yo no me pensaba que eran tan grandes, pero mira qué pedazo ma... Qué pedazo moño. Y me han mandado, bueno, con lo así natural. Hoy oh, esta viene rota. ¿Veis? Vienen más rota, ¿eh? En, mira, viene rota. Esta viene rota también. Esta viene entera. Y estas son, vienen dos rotas, mira chicas. Estas que no vienen bien embaladas. ¿Ves lo que pasa? Esta que no sé si será, no, esta creo que viene de ahí. Y esta de aquí. Vienen rota, rotísima. Pues no lo no sé. Porque como esta viene montada ahí Y esta aquí Y esto vendría así Y esta igual Viene, viene rota oh. ¿Vale? No sé si se podrá pegar Parece que son de resina De resina blanca No sé Estas tres vienen bien pero estas dos Míralo ¿Ves qué viene ahí? Es que así esto Y mira que venía bien, ¿eh? que venía la bolsa grande con, lo, con, con, esta bolsa grande con el embalaje de ponta, que habéis visto que se lo he quitado, pero viene papira, qué pena pero son muy chulos, son unos moños tremendos ¿eh? mira tipo pandora con brillante vienen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 10 10. tipo pandora con los brillantitos incrustados a ver, mira trae dos rojos azul Trae un azul de un color y otro azul de otro. Aquí hay dos azules. A ver, dos blancos con los cristales transparentes. Y después viene una negra, una lila y una amarilla. Pues estos son los colores que me han mandado. Bueno, pero están bien. Y estas son las tipo pandora, ¿eh? El agujero súper grande y muy chula. Creo que es muy muy bonita, además tiene un brillo súper súper bonito mirad, pedí estos corazones que son de plástico y vienen un montón eh, se engarzan en vertical, no así es que a mí para los punzones que sí que también me gusta pero me gustan que se engarcen ¿veis? todos son iguales ¿eh? estos son todos del mismo color ahora para San Valentín mirad qué chulo, a ver que tengo aquí, a ver mi punzón, mira este es, pues, este es el que yo hice mío para Halloween y vamos a ver si entraría en el punzón, si no hay que hacerle, no, no entran entonces hay que hacerle el agujerito más grande con la lima este sin problema, veis, ¿eh? esto tiene un agujero que vamos a coger los chicos y los grandes a ver, vamos a ver este, ya que tengo esto aquí, mira, perfectamente, veis y este que es muy chiquitina, esta yo creo que no. Pero vamos a ver. No, este hay que hacerle el agujerito más grande. Y esta hojita, con la hojita tiene mucho cuidado, porque cuando se liman, ¿veis? Como tiene tan poca carne aquí, hay que limar para acá. Que si no, no las cargamos. ¿Veis? Esta tampoco entra. Pero se le puede hacer el agujerito más. Y esta sí entra, yo creo que sí. Mira, está ahí. Sí, pero con un poquito de... De lima, un poquito entra, ¿eh? que este tiene el agujero bastante grande. ¿Y cuál falta por probar? Esta, a ver. Esta, mira, y esta también entra. ¿Veis? Mira. De todas maneras, hay muchas veces que una no entra y las demás sí. Que una a lo mejor viene el agujerillo más grande y otra el agujerito más chico. A ver, esta, esta no entra. Esta también habría que hacerle. Si queréis ponerlo, pero a mí esto así no me gusta. Tendría que ser colgado. Los corazones no entran, pero limándolo un poquito, yo creo que sí que entran perfectamente. ¿Qué más? Mirad, más hoja Tremendamente bonita Son hojas de tipo parra. Ay, mira mirad. Mirad, qué bonita. Llevan agujeritos chiquitos, pero lo llevan ahí. Mira, qué bonita. Son espectaculares. Qué bonita. Qué bonitas son estas hojas. Vienen un montón en la bolsa. Mira. Y son preciosas. Esto igual hay que limarle un poquito. Y entrarían súper guay. Mira, esto le ponemos aquí así. Qué bonita, yo ¿eh? Qué bonita. Me gusta, me gusta. ¿Qué más? Bueno. Mira, más tipo Pandora. Esta además de ser plateadas es que vienen con... vienen estampadas eso, bien digo eh, vienen el estampado que tienen no es, es vintage, bueno, es flores, mira en amarillo, con flores en eh, marroncito, con flores en blanca, con flores estas las flores en azul y negro pero llevan el fondo y la flor esta es en negro y violeta. Esta es negro y amarillo. Oh, son muy bonitas. Esta es negro y blanca, que es como esta estas dos. Esta es negra y azul, que es como esta. Estas dos son iguales. Y estas dos son iguales. Esta viene Animal Print y esta es negra y violeta. Son muy bonitas. La verdad es que sí. Muy, muy bonitas. Y esta, bueno, esta tampoco. No vamos a tener problemas porque esto es un agujero, vamos. ¿Veis? La que le queráis poner. Esto. Pues entran del tirón. Tiene un montón. Bueno, ya he visto, ya he visto que me enseña Uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de... Seis tipos de, de cuentas de, de estilo Pandora. ¿Vale? Seis, de momento seis. Porque esta... Esta es esta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Y son súper bonitas Y ahora vamos a ver Qué pedí, mira Son cabujones, me parecieron bonitos No creía que fueran tan grandotes Es un pintar Y son enormes Mira Es un poblado navideño Con nieve, trae dos Esto es un Merry Christmas y un ¿Cómo se llama este? Un muñeco de nieve, un árbol de Navidad y otro, que son distintos. Son súper bonitos, que yo me creí que eran más chiquititos, pero son enormes, pero enormes, ¿eh? Alucina. Y después, como ya viene San Valentín, pues dijo, bueno, después pues vamos a pedirnos también una de Navidad, que es la que estábamos, o estamos todavía... Y esta es de San Valentín. Hoy es día 5 de enero. Y ahora para San Valentín pedí. Esta del corazón, Perdona, pero tengo las manos sudando porque hace un calor. Hace viento, pero hace calor. Y lo. Y lo, lo empaño. Mirad, esta que forman un corazón. La hierba. Esta que. Ah, así. Que es un corazón así como un poco. ¿Cómo se dice? no perfecto, así como alargado esta que no tiene nada que ver que es la bandera de Inglaterra, y esta que son también corazones y esto no sé por qué pone Loving Loving mi, eh, 198, no sé Rock, pues será lo mejor y esto lo que voy a ver si esto yo creo que no es adhesivo ¿eh? que es el mismo papel no, esto no es adhesivo 4 de San Valentín Y esta muy inglés No sé Muy muy chulo Me gusta un montón Y ya por último Enseñaros Que compré estos botones Estos botones Son de Navidad Y me han mandado un montón ¿eh? Ay, Mira Bueno velita el muñeco de nieve una campana una guirnalda esa es una corona un reinito qué mono el reino este el muñeco de nieve a ver si sí, sí que hay más el regalo mira qué mono anda que no hay el regalo esto es que no lo veo bien parece un lazo pero a ver si veo otro que una bola a ver, un Papá Noel. La campana, Papá Noel. Mira, un payasito. El muñeco de nieve ya lo he enseñado. Por si hubiera alguno más y yo creo que así ah, el cirio. Mira. Allá lo he puesto antes el cirio. Pues entonces se acabó. Pero traen, bueno, un montón. Ah, ya sé lo que es esto. Esto es el bastón de caramelo. ¿Veis? Otro. Pues que no lo, no lo veía en el otro. Porque, claro, el, el, lo que es el dibujo. Y mirad, otro. Una piruleta. A ver si hay más. Estoy mirando por si hay más modelos. Yo creo que no. Creo que no. Que ya está sí. y vienen bueno, pues fijaros un montón mirad, todavía tengo aquí ¿eh? vienen infinidad vamos, un mogollón mirad qué monos, son súper chulos ¿eh? y de modelos traen pues 3 y 3, 6 y 3, 9, 10 y 11 11 modelos distintos que me parece muy bonito la verdad están muy chulos y no son ni grandes ni chicos, eh son buenos, pues normalitos. Están muy bien. A mí me gustan. Ah, estoy mirando a ver si falta alguno, pero no, creo que todos. Yo todo lo que estoy viendo aquí lo estoy viendo ahí. Pues todo esto es de la tienda. Que creo que merece la pena escucharme. Yo elegí esto. Pero mmm, todavía no había visto todo lo que había en la tienda, ¿eh? Y, y esta vez dije, como tengo tiempo, voy a navegar y voy a ver todo lo... Hombre, por pedirme cosas que, bueno, que otras compañeras a lo mejor no hayan sacado o estén menos vistos, porque siempre los mismos no, pues como que cansa un poco. Y dije, bueno, pues me voy a dedicar a... A brujulear por ahí digo, a ver si encuentro cosas pues, pues nuevas. Yo mmm, diré que mmm, mi defecto, bueno, mi problema es que no entiendo inglés y la página, pues claro, mmm, te da explicaciones y tal. Viene también en español. Un poquito lo entiendo, pero a la hora de explicaciones, pues ta, mmm, hay muchas cosas que vienen en. A ver vienen las medidas en pulgadas o en centímetros, otras no vienen las medidas porque por ejemplo yo estos cabujones, la verdad, yo no esperaba que fuesen tan grandes que no me importa, ¿eh? que me han gustado, pero yo me pensaba que bueno, que eran más chiquitos la verdad es que son muy bonitos, son espectaculares pero yo me esperaba que fueran más chiquititos, bueno eso que me he encontrado y, y no sé la, yo en la medida ahí me pierdo un poco esto por ejemplo yo pensé que me iban a entrar más dorados porque realmente mmm, yo tengo un montón plateado entonces lo tienen por ejemplo el agujerito del medio pues con varios tamaños yo ahí también me pierdo eh, me pierdo porque cuando lo abro no lo sé no, sé, no sé si se referían al diámetro de aquí. Ahora, cuando lo he recibido, digo, ah, pues se referiría al, al este de aquí. Que por cierto, los que yo tengo, ya os he dicho que los tengo que limar para que me entren en, en la agujilla. Y esto me parece que también. A ver, yo creo que son iguales. ¿Veis? Sí, estos tampoco entran en la aguja escrapera. Y hay que limarlo un poquito. Con cuidado. Porque los que yo tengo. Son de calamina. Y yo creo que esto también. Y parte. Me queda con alguno en la mano. Yo creo que sí. Y bueno. Yo pensaba que venían en dorado. Y no me di cuenta. Y lo pedí random. Y ahora resulta que tengo uno dorado. Uno en así. Color envejecido. Y dos o tres en unos rosas. Y de los que más me han mandado. Ha sido en plateado. Que son de los que yo más tengo. Pero tienen. No va pa para tirarte una mañana, eso es para tirarte un día y medio viendo artículos. De verdad, es exagerado. Después mmm, yo pedí, no hubo problema, me lo confirmaron. Y mira, y aquí está. Hay otras hay otra que no, no sabes si te lo han mandado, si no te lo han mandado. Cuando llegan no es lo que has pedido. En fin, la verdad es que yo estoy contenta con esta colaboración. Y, y, y vamos a hacer cositas con ellos. Y si a ellos les gustan y quieren seguir colaborando conmigo, yo por mí, estupendamente. No puedo hablaros mal de de... Para nada de de esta tienda porque hombre viene de donde viene viene muy bien empacado lo habéis visto como viene empacado que yo lo he abierto y tal es una pena que esto venga roto yo lo voy a intentar pegar son muy grandes y el viaje muy largo así que pues nada viene desde Asia a Europa y de Europa a África enhorabuena las mano de las de pues yo lo voy a intentar pegar a ver si lo podemos solucionar. De momento, este es el haul de compra o el unboxing de todo lo que me ha enviado. Os dejaré, como no, ya bueno, ya lo habré visto a lo largo del vídeo. Os dejaré linkada la página. suscríbete Pasaros, porque por pasaros no perdéis nada. Dale, dale, nada. Dale. Eh, de verdad, que como es una colaboración, no voy a hablar mal de ninguna otra casa porque sería hacerle publicidad Manita pero ríe. hay empresas que son muy grandes y no para colaborar contigo son unas ratas vamos que no en fin de verdad que estoy súper contenta y que de esta manera cada vez que ellos quieran pues con mucho gusto de verdad que colaboraré con ellos porque la manera de enviar, la manera de... me gusta mucho Chicas, pues nada, os dejo espero que os haya gustado todo lo que me han mandado, que es muchísimo eh, muchísimas gracias por... por vuestra confianza y empezaremos a trabajar en breve mm, espero que a las demás que os hayan gustado y que os paséis de verdad por la página porque yo pienso que no tiene desperdicio. Me ha encantado todo, de verdad. Eso es para todas. Cuidaros, como estamos a día 5, mmm, aunque se suba esto dentro de yo que sé cuánto, eh, desearos que paséis unos felices reyes, que los reyes se porten muy bien con todas. Que por lo menos un detallito, aunque sea ya no por el dinero. Sino el detallito y qué es lo que importa. Que se hayan acordado de vosotros. Besos para todas y lo dicho, felices reyes. Chao.